Una cafetería ubicada en el mercado de este municipio de San Francisco de Macorís ha generado conflicto entre mercaderes y el administrador del importante punto de venta, ya que fue cerrada ayer supuestamente porque vendía bebidas alcohólicas, lo que vendedores niegan. Que no, mi hija, solo que vende cafecito, juguito y refresquito, manada y tortadita, ahí no vende manada. Es un abuso que están haciendo contra ella. No una cafetería, a donde venden jugos, refresco, totada, eso nada más. Acusan como el responsable de la problemática al administrador interino conocido en el lugar como Tanguito. Eh, la señora me la apretó para que yo me empezara a trabajar porque yo tengo tres niños que mantener. Entonces ellos no quieren que yo esté aquí. Yo vendo jugos naturales, refresco, totada, café. De acuerdo con la versión del encargado de la Policía Municipal, el cierre se produjo debido a la falta de un permiso. Mira, la problemática con la cafetería, lo que han llevado donde el señor síndico es un chime por el tanguito, la cual, él denuncia fue al ayuntamiento y dijo de que aquí se estaba vendiendo cleren y había una música muy alta, lo cual nosotros, la comunidad, no está de acuerdo si fuera así porque de, de lo contrario nosotros no vamos a querer un sistema así. Pero aquí lo que se está vendiendo es un jugo y un poquito de café, y hay una persona de aquí que también tiene una cafetería, la cual está chimeándola a esta muchacha, lo cual nosotros queremos que no suceda algo grande. Y ellos amenazaron con tirar todo para afuera, todo lo que hay aquí, lo cual nosotros no lo vamos a permitir. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.